¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludos del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Ranger RCI 99N2 Este radio se lo preparamos para nuestro compa Esteban Márquez 1028 el bebé y va a andar haciendo ruido por la parte de San Antonio, Texas este radio, como habrán visto en videos anteriores, esta es la versión de 200 watts del de RCI 99 Tenemos el 99N2 y el 99N4 En este radio hicimos una combinación de colores en la iluminación En el frente tenemos iluminación azul Permanecemos con la iluminación original en color blanco en la parte de abajo del enfriador tenemos un ventilador con iluminación LED en color azul. En la parte superior tenemos instalada una caja de llamadores con 8 llamadores de entrada, 8 músicas de fondo y doble barra de LED audio rítmica en color azul. En este radio mantenemos las tapaderas en color negro para que el radio haga juego como viene original en color negro. Agregamos... La base de uso rudo. En color negro. Sus perillas para sujetar el radio. Cromadas. En el frente podemos encontrar las perillas. Cromadas con punta de brillante blanco. En la parte superior en la caja de llamadores. Podemos encontrar que todos los switches de los llamadores. Tienen perilla de punta de brillante blanco. De igual manera en el centro. El control de volumen de las 8 músicas de fondo. Con su perilla con su brillante blanco. De igual manera tenemos el switch, este switch en la parte de enfrente sirve para encender y apagar el amplificador. Una función que ya tiene años que estamos nosotros agregando aquí en Mister X Shop. después de una larga plática con los directivos de Ranger ya lo logramos Instalar aquí en la parte de enfrente Desde la fábrica Bien, vamos a escuchar los llamadores Con los que cuenta este radio Y después la música de fondo Este es el llamador de entrada número 1 este, es este es el llamador de entrada Número 2 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador número 3 ¿No Ese es el llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Este es el llamador de entrada número 6 Este es el llamador de entrada número 7 Y este es el último llamador de entrada Ahora vamos a escuchar la música de fondo y esta es la música de fondo número uno la música de fondo número dos música de fondo número tres De de Música de fondo número 4 Música de fondo número 5 Música de fondo número 6 Y esta es la música de fondo número 7. Música de fondo número 8, la última música de fondo. También tenemos dos efectos en la barra de LED. Ahí tenemos este RCI-99N2. Si tú quieres un radio como este o ya tienes un radio como este y quieres que lo pongamos así como se ve este N2, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mr. Shop y nos vemos la próxima.